Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y voy a ilustrar la utilidad de los transformadores con un ejemplo. Un sistema monofásico que alimenta una carga a través de una línea de transmisión. Piden calcular la tensión en la carga, y las pérdidas en la línea de transmisión para ese caso y luego calcular lo mismo, pero usando dos transformadores como interfaz entre el generador y la carga, que es como se usan los transformadores en la vida real. En pantalla pueden ver la representación circuital del problema. La corriente es igual a la tensión de la fuente sobre la impedancia total, que es la suma de la impedancia de la carga y la impedancia de la línea. Eso da como resultado este valor en coordenadas cartesianas, y 21.57 con ángulo de menos 37.43 grados. La tensión en la carga es el producto de esa corriente que acabamos de calcular por la impedancia de la carga, y da como resultado 215.68 voltios. Las pérdidas en la línea resultan de multiplicar la magnitud de la corriente al cuadrado por la resistencia, dando como resultado más o menos 46 vatios. Aquí tenemos el mismo problema agregándole un par de transformadores. Primero se refleja la impedancia de la línea al lado del generador, dando como resultado que esa impedancia se reduce bastante, se reduce dos órdenes de magnitud. Luego se pasa la carga también al lado del generador, pero refleja la carga dos veces por el mismo transformador da como resultado la misma carga, entonces, el modelo circuital queda como se observa a continuación en sus pantallas. Volvemos a calcular la corriente, esta vez da 22 amperios en magnitud, aumenta un poco. La tensión en la carga esta vez da casi los mismos 220 voltios. Y las pérdidas, otra vez la magnitud de la corriente al cuadrado por la resistencia, y da 0.48 vatios. Tenemos como resultado que las pérdidas disminuyen y la regulación de tensión mejora, solo por la inserción de dos transformadores en el circuito.